Un nuevo video sí, amigos, ¿tú? es la final como lo dijimos la final del mundo vale poner bueno, listo Brian ah, ya pusiste no acá hay un pan con que acá hay un pan con queso no sé quién es pero ya lo estoy comiendo <risa> Acá síganme en Twitter Alex. Ya estoy, estoy bajado, ya estoy bajado, ya estoy bajado en la cosa. No, qué? Te... No, no, no. Que yo tengo cero de las cosas, ¿sí? no. no me la creo. De las cosas que te le mandé. Pierde amigos No sé la verdad para qué servirá ese gadget de pacotillas Después lo leo y no sé qué se fue No, no, no, no, no, no, no. lo estoy regalando todo no mames no mames no mames fue malo una no, más no. listo de tres pastillas oh. ¿De tres? ¿De, tres, de tres partidas otra vez? Sí pero por... Bueno, son dos partidas Acá que vamos a jugar, dale ponle listo, amigo uh -huh. Pon el listo, dale, amigo Bueno, ya, por el <risa> cambio esa col también la verdad que no me estoy confiando mucho quieres ser mi amigo quieres ser mi amigo ¡Vamos! ¡Caramba! ¡Oh, no! ¿Dónde estás? ¡No que no te veo! ¡No entiendo! Sí, perdona. Listo, ya, ya está, ya está. Espera, uno a uno. Tengo que mover mi coso este. Espera. Ay, qué caramba. Ahí está, listo, ya, ya. Se empieza, se empieza. por un poquito ¿eh? hay una tercera partida para que se defina el que la gana esta ya la gana no porque en la primera parte como ustedes saben este yo gané y en la segunda parte como ustedes saben Brian ganó por eso hicimos este reto final ¿Pero vas a seguir jugando, Brian? ¿Vas a hacer videos? Sí. Ya, perdí amigos, pero igual por diversión estamos jugando, vamos a subir más contenidos. Bueno, chao Juan, no, no se olviden de seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, que se los dejaré en la descripción y sigo en el canal de mi hermano Ham y de mi hermano Brian digo de mi de mi de mi hermano, de mi amigo el Brian que está en la descripción también bueno chao